No podemos negar que el bajar el auto, casi hasta tener el cartel rozando el piso, es una moda instalada en todo el mundo. Muchas exposiciones, mucha se mueven en este mercado. Eh, sobre gusto no hay nada escrito, a muchos les puede gustar, a otros no. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque si no lo hacemos de la manera correcta, esto de bajar nuestro auto, de plancharlo, puede estar en riesgo incluso nuestra vida. Es por eso que el objetivo de este video es analizar y mostrarte cuáles son las formas de bajar un auto. Empezaré a hablar de la opción más barata hasta la más cara y vamos a analizar una por una. La primera opción es la más crota y lamentablemente la más común. que Sería la más barata, casi no, tenemos, no tiene precio. Es la de cortar los espirales sin modificar nada más. ¿sí? Esto consiste nada más que cortar una vuelta a los espirales y listo una manera hermosa, hermosa y bella de destruir tu auto, también la de destruir por completo el tren delantero y sobre todo de sentenciar tu seguridad, o sea, si vos cortaste la espiral y no hiciste más nada, ningún otro tipo de trabajo, no estés tranquilo al momento de andar en tu vehículo porque en cualquier momento eso se puede zafar, cortarte, romperte la cubierta, la casoleta salir, salir disparada, no sé, no es, no es una opción, no es una opción. No lo hagas, por favor, te lo pido. La siguiente opción, esta ya sería, digamos, una opción real en la que hay que poner un poco de guita, es la de el amortiguador trabajado, ¿sí? Esto se hace de manera profesional o con alguien que realmente tenga experiencia. Una opción que no es tan costosa, pero que sí hace que nuestro auto pierda mucho confort debido a que nuestros caminos no están en el mejor estado, cierto. todos conocemos lo, las calles de Argentina o sea, y en Latinoamérica en bastantes lugares también estamos en la misma situación, muchos pozos, pero bueno, eh, esta opción consiste en desarmar los amortiguadores originales y sus resortes y llevarlos a alguna casa de suspensión para que los trabajen y bajen la altura. ¿sí? El trabajo que hace en este caso es cortar el vástago del amortiguador y bajar el plato del mismo. Esto hace que al bajar la altura del vehículo el amortiguador no haga tope y reviente. Los beneficios de esto es que podemos pedir la altura y la dureza que queramos. Otra opción y ya es una de las mejorcitas citas disponibles en el mercado es la de trabajar con una espiral progresiva. ¿Sí? Se conforma por lo general en dos vueltas juntas y dos separadas. Esto hace que el resorte tenga dos tipos de dureza: una parte blanda y otra parte dura. Cuando se coloca la suspensión en el auto, el coche se reduce aproximadamente unos 4, 5 hasta 6 centímetros, como mucho. Y el resorte de este tipo adquiere una dureza progresiva a través de la exigencia de que se le va dando el auto. ¿sí? a esta opción también se les puede combinar con los amortiguadores de vástago corto dejando así nuestro auto bien al piso y ya sería una opción mucho más segura de las otras dos que hemos hablado llegando a casi una de las últimas opciones tenemos la suspensión regulable que esta silla sí es un poco más un poco bastante más saladita, si sí, es una suspensión trabajada, una, suspe una suspensión bien hecha. Eh, generalmente son suspensiones originales, trabajadas y se pueden pedir altura y dureza deseada. Esta suspensión tipo McPherson consiste en un amortiguador roscado con un espiral cónico y una tuerca en la parte de abajo que permiten cambiar la altura del auto. O sea, cuando nosotros queramos, vamos y cambiamos la altura del auto. Con una llave pequeña se mueve esta rosca y así puede elegir a gusto siempre que quieras la altura del auto. La rosca lo que hace es ir comprimiendo el espiral para bajar el auto o descomprimirlo para subir la altura del auto. Los beneficios de este método que es uno de los mejores es que puedes elegir la altura que quieras. por ejemplo puedes dejar el auto muy bajo para lucirlo en alguna exposición, para cancherear el fin de semana, para hacer facha que es lo que es la, la razón principal por la que se baja el auto. Y después levantarlo un poco cuando ya sabes que tenés que meterte en ripio, cuando ya sabes que tenés que irte al laburo rápido para pasar la BTV o el día a día. Pero bueno, la contra más grande de esta opción es el precio. Y si ya estabas pensando que esto te parecía caro, la última es la suspensión neumática, es la más cara. Pero vamos a decir algo, la suspensión neumática... Yo que nunca bajé en auto en mi vida y que nunca me llamó la atención, me puse a ver lo que es la suspensión neumática y es una belleza total. ¿sí? Esta consiste en bolsas de aire que se inflan o desinflan, eligiendo así la altura del auto. El confort de la marcha que se logra con este sistema es muy bueno, casi no cambia, digamos, o sea, el auto se siente igual y la altura puede cambiar simplemente apretándose un botón. Pero la gran contra de esto es que los precios están de 55 a 60 mil pesos argentinos hoy en día, sí que estamos a 9 de octubre de 2019 con un dólar a 57 pesos. Esta opción es obviamente la mejor y la que mejor resultado nos dará, o sea, la que en la que el auto va a sufrir menos. Pero bueno, está bastante cara. Personalmente, no sé cuál es la mejor porque nunca bajé mi auto. ¿Cuál será la mejor opción? Yo tengo un gol que parece un 4x4. Todos los que tienen un Gol saben que es altísimo, que es un auto muy, muy sudamericano. Pero bueno, también tiene bastante confort. Aún así, después de leer, me parece que la mejor opción es combinar el espiral progresivo con el amortiguador vasto o corto. O sea, esa sería la opción más barata que tenemos. ¿sí? Después, obviamente, lo que sería la regulable, una belleza total y la neumática. Lo que tenés con la regulable es que, bueno, te vas a manchar un poco, te vas a ensuciar cuando estés ahí regulando, digamos, la altura. Bueno, y con la neumática no hace, fa hace falta, incluso creo que con una aplicación ya podés bajar el auto todo suelo. Así que, bueno, dejadme en los comentarios si vos estás pensando en la plancha, si estás pensando en bajar tu auto, cuál sería tu método. Y, por favor, dile no al cortar el espiral. No cortés el espiral. <ríe> Nos vemos en la próxima. Fue un gusto haber compartido esto con ustedes. Chao.